El Día de los Medales también lo ha celebrado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en esta ocasión en la localidad de La Junta. Por ello, el Viceconsejero de Desarrollo Sostenible, Fernando Marchán, se ha trasladado hasta el lugar. Hemos estado celebrando el Día de los Humedales aquí en la Junta, que es el 2 de febrero, por el Convenio Ransa, que se firma en Irán en el año 71, y que pone de manifiesto la importancia de estos ecosistemas a nivel mundial y su por su importancia de biodiversidad y también como reservorio, por ejemplo, ahora mismo actualmente contra el cambio climático, ya que siendo unos ecosistemas tan pequeños, eh, ...conservan más del 30% del CO2... ...representando solamente el 3%. Además, datos tan importantes como que el 90%... De los humedales se ha perdido en los últimos 300 años a nivel internacional o a nivel de España como se ha perdido más del 30% de los humedales desde que se ha firmado el convenio. Y luego en particular humedades temporales como charcas pequeñitos, incluso más pequeños, humedales más pequeños, se calcula que en Europa se ha perdido el 90% en los últimos 100 años. Son unos ecosistemas con con resilientes también para, el, para, para contra el cambio climático por su regulación de, núcleo de, de de nutrientes regulación del ciclo del agua y además como productores de, de biodiversidad neta ya que son los de los más productivos junto con, con las selvas a nivel de, de biodiversidad y luego además que la importancia que tienen para las aves en sus inmigraciones que hacen anualmente por ejemplo entre Europa y África eh, las aves como las grullas conocidas por todos que utilizan pero ...no solamente estas sino más o que vienen de a pasar el invierno o el verano... ...y utilizan estos estos ecosistemas... ...y bueno la participación ha sido... ...era la primera vez que se hacía aquí en, en la Junta... En, ...en el espacio de las Parameras, de las parameras y Lagunas del señorío de Molina... un espacio Renatura 2000... ...y bueno la participación ha sido unas entre 70-80 personas... ...repartidos en grupos donde se han ido explicando... ...y hemos podido también observar aves y fauna como jabalís... ...y también los rastros que nos han dejado otro tipo de fauna... ...como tejones o agrópilas de, de rapaces... ...y aparte de la vegetación que es lo más característico... ...que tienen estos, estos humedales... ...ya que se adaptan a periodos de... ...como son temporales a periodos de sequía... ...y que no hay agua y a periodos donde sí que, sí que hay agua... ...y... Pues bueno, Así ha tenido una, una gran acogida, tanto por parte de los vecinos de la ayunta como por visitantes de, de la zona. Y bueno, Muy contentos y esperemos que se pueda ir conociendo estos recursos y pues, ir conociéndolos, conociendo también sus problemáticas y sus beneficios parte para, para los vecinos y para el conjunto de, de la sociedad. Estamos aquí en, en, la laguna, en las lagunas de la Junta, terminando ya nuestra, eh, nuestro recorrido de esta mañana. Damos las gracias al viceconsejero por habernos acompañado, también al presidente de la Mancomunidad, a los agentes medioambientales y, por supuestísimo, a la asociación Micorriza, que sin ellos no podríamos haber hecho la ruta. Pues agradezco a Margarita, la alcaldesa de la Junta, esta bienvenida y haber participado en esta iniciativa ...tan importante de, de educación ambiental y sensibilización... ...en un día tan importante como hoy, Día Mundial de los Humedales... ...estamos aquí en la Laguna Llana, en la zona del Señorío de Molina... ...desde el gobierno regional queremos hacer hincapié... ...de lo importante de este tipo de recursos naturales... ...y la importancia de su cuidado, con actividades como estas... ...y con todo tipo de preservación, ayudas, sensibilización... ...hoy mismo el presidente ha ha presentado un vídeo que os recomiendo a todos que veáis y que compartáis sobre los humedales de la región. En la región tenemos más de 500 humedales, 30 de ellos dentro de la red de patrimonio natural de la región y 8 de ellos entre los más importantes del mundo. Eh, esta, estas humedales, aparte de, como es obvio, su agua potable, crean unos recursos para las zonas, y más en esta zona en la que nos encontramos, como puede ser un turismo sostenible y de calidad a nivel medioambiental y creemos que, que su como he dicho anteriormente, su conservación es fundamental para que esto sea así. Eh, ahora nos encontramos aquí en concreto ...en una de las zonas que tengo que decir... ...además tengo la gran suerte de ser de ella... ...la zona de Señorío de Molina... ...sus humedales, sus parameras... ...su gran parque natural del Alto Tajo... ...en el que hay más de 6.000 hectáreas de humedales... Eh, ...es una de las zonas en las que más humedales hay... ...además más juntos... ...sobre todo de la región... ...pero incluso a nivel nacional... Eh, ...con lo que ello conlleva... ...y además todo ello no puedo evitar eh, enlazarlo... ...con uno de los principales problemas que sufre el medio rural en este país... ...en concreto esta región y muy concretamente esta zona... ...que se considera prácticamente epicentro de la despoblación. Además aquí contamos con la presencia de Alfredo Barra... ...que además de ser, como bien ha dicho la alcaldesa... ...el presidente de la mancomunidad Campo Mesa... ...además es el delegado que tenemos en Guadalajara... ...para el reto demográfico... ...que en coordinación con el, el alto comisionado... En, ...en este reto demográfico... ...pone en valor eh, la gran preocupación de este gobierno regional... ...por uno de los problemas, como he dicho más importante y más sangrante que hay en la zona de los pueblos, que es esta despoblación rural. Esperamos que con iniciativas como la educación ambiental, la preservación de los espacios naturales, la rica biodiversidad que haga un turismo de desarrollo sostenible, de calidad, podamos ser una herramienta más para que esta despoblación se frene y a poder ser, se revierta.